Eh, bueno, eh, a mí me correspondió resolver el ejercicio del taller, el número 2 Entonces, para, para resolver este ejercicio, pues Lo que hice en sí fue Primero, pues lo que vamos a hacer es encontrar quién es esta matriz Entonces, para ello, pues como podemos mirar aquí Tenemos la matriz e 21 Entonces, lo que vamos a hacer es eh, modificar la matriz idéntica y reemplazando el 1 en la matriz C21 y como podemos ver aquí aquí ya tenemos eh, reemplazado el 1 en la matriz e 21 entonces lo que vamos a hacer ahí es multiplicarlo por la matriz B lo vamos a multiplicar y obtenemos este al hacer esta multiplicación obtenemos como resultado esta matriz. Eh, listo. Entonces, como, como podemos ver aquí, ya ten, eh, vamos a utilizar esta formulita, que es para encontrar los valores propios de B. Entonces, podemos mirar aquí esta matriz, que sería la matriz B menos eh, como está en la fórmula menos el lambda eh, multiplicado por la matriz idéntica entonces aquí la matriz B baja como tal como está ahí y, y al hacer esta multiplicación obtenemos como el resultado esta matriz entonces ahí lo que hacemos es hacer la operación como está ahí eh, hacemos la la suma de esta matriz y tenemos este resultado entonces aquí como podemos ver de la suma de estas dos matrices al, al hacer esta operación eh, obtenemos esta matriz que, obtenemos esta matriz que como determinante de esta matriz pues para resolverla eh, tenemos que escoger eh, un factor quitar un factor de la fila o columna con más ceros. Entonces lo que hacemos aquí es quitar estos ceros de estas filas y columnas que como están aquí y obtenemos este resultado. Obtenemos este resultado que es un, es una matriz 2 por 2 y para resolverla pues tenemos que multiplicar y al hacerlo pues tenemos este resultado. Tenemos este resultado que para resolver esta, este, este resultado aquí lo que hacemos es multiplicar el, el menos lambda multiplica a todo lo que está dentro del corchete y obtenemos este resultado como está aquí entonces ahí lo que hacemos aquí para resolver esto pues seguimos con la fórmula la que es para la que sirve para hallar los valores propios entonces lo que hacemos ahí es eh, igualar todo a cero igualamos todo a cero como podemos ver ahí se iguala todo a cero y como resultado final obtenemos el cero que es un valor propio ya o un, un resultado eh, bueno aquí como podemos ver entonces para aquí ya ahora ya destruimos los corchetes como están ahí entonces el paso siguiente es que el lambda va a multiplicar eh, todo lo que está dentro del paréntesis y obtenemos este resultado. Obtenemos este resultado. Y, y para, para cambiar de signos, pues eh, multiplicamos por el menos uno, que sería aquí, y obtenemos el resultado. Y, y este resultado, pues es un polinomio de segundo grado lo cual eh, aplica para fórmula general hacemos el, el proceso de la fórmula general y obtenemos este resultado como podemos ver aquí y pues ahí al, los valores propios de B serían pues, el lambda sub 1 que es el 0 el lambda sub 2 que es el menos 1 más raíz de 5 y sobre 2 y el lambda sub 3 como lo pueden ver ahí esos serían los valores propios de B bueno lo que vamos a hacer aquí es encontrar los valores propios de E2, uno, entonces aquí, como tenemos esta matriz, este es el resultado de la multiplicación de la matriz E21 por la matriz B. Entonces lo que hacemos aquí es bajar y esta segunda matriz es, es el resultado de la matriz lambda por la idéntica. Hacemos esta operación y tenemos esta matriz, que esta matriz es la determinante. Y para la solución de esta matriz, pues lo que hacemos es escoger eh, la fila o columna, con más ceros entonces eliminamos esta fila, esta columna y, y tenemos el resultado de esta matriz que es, es 2 por 2 y lo que hacemos ahí es hacer una multiplicación y obtenemos este resultado y aquí para la solución de este ejercicio pues de este resultado lo que hacemos es igualar a 0 como podemos observar entonces lo que hacemos ahí Aquí para eliminar paréntesis lo que hacemos es distribuir el 0 a la derecha y, el, y la lambda a la izquierda. Y podemos observar aquí como resultado, pues aquí ya lo que hacemos es distribuir el 0 y despejar. Y tenemos este resultado. Tenemos este resultado y aquí podemos concluir que ya que eh, los valores de, de E2,1 son diferentes a los de B, entonces esto diría que son esto es falso. Eh, bueno, aquí lo que, en el último aquí, para hacer este punto, eh, para encontrar P sub 1, 2 por B, lo que hacemos es mirar aquí cómo está la matriz, esta es la matriz B, y aquí está la matriz P1, 2, que es, esta es una permutación, ya que cambia las filas. Entonces lo que hacemos para encontrar esta matriz es multiplicar la matriz B por la matriz P1, 2, y obtenemos este resultado. Y y aquí pues lo que hacemos es y bueno aquí para la solución de esto eh, tenemos aquí la matriz B que eh, aquí también tenemos la matriz que está es el resultado de lambda por idéntica tenemos esta matriz y al las, tener estas dos matrices lo que hacemos es hacer una suma y tenemos este resultado y aquí pues eh, el resultado es eh, encontrar el determinante y tenemos el resultado de acá que es una matriz 2x2 y entonces eh, la matriz 2x2 y para la solución de esta matriz pues acá eh, igualamos a 0 y, y para organizar esto pues eh, despejamos lo que es el 0 a la derecha y lambda a la izquierda y acá tenemos el resultado podemos ver que acá lambda es igual a 1 y entonces estos valores que están aquí eh, son diferentes a los de B por lo tanto, esto es falso. Eh, buenas noches, profe. Eh, mi nombre es Edison Sebastián Ortega y yo acabé de explicar la solución del ejercicio 2 del taller.